Vale. Entonces, el otro párrafo dice, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Aristóteles, 344 a.C. Después dice, ciencia potencia es, el conocimiento es poder. Francis Bacon. No hay inversión más rentable que la del conocimiento. Benjamin Franklin. La gran finalidad de la vida no es el conocimiento, es la acción. Tomás Henry Rullet. Un poco de conocimiento que se utiliza y actúa es más valioso que un gran conocimiento que permanece sin uso. Después dice... Abajo, abajo yo no alcanzo a ver porque están los... los eh, pero dice un gerente es responsable por la productividad. Que eso diría yo que es lo que nos conciende a nosotros. No sé si, si lo leen ustedes. Sí, profe. Sí, ¿qué es lo que dice? Sí, profe, se ve. no, profe, el gerente responsable por la aplicación y productividad del conocimiento. Ok. Entonces, nosotros lo que tenemos que enfocarnos, primero que nada, es generalmente en que tenemos que entender un poco eh, si sabemos o no sabemos, o si tenemos conocimiento suficiente como para tomar buenas decisiones. Okay. ¿Se acuerdan que en la pas clase pasada yo le dije que si tú dudabas en el momento de tomar una decisión, ya estabas tomando una mala decisión? ¿Por qué? Porque suponte hoy en la mayoría de las empresas existe la eh, inteligencia artificial o el business intelligence o la inteligencia de los negocios que son software que se aplican dentro de la empresa para hacer las políticas o las decisiones que tú tomas dentro de tu empresa a la medida. Es decir, que no pierdas dinero porque eh, tú vas calculando el riesgo de cada una de las decisiones que tú vas tomando. ¿Ok? Entonces, es súper importante saber o poner en orden el conocimiento que nosotros tenemos en la cabeza, porque, por ejemplo, ustedes han estado, en, ya van en quinto año de, de universidad, y les han entregado una cantidad de información, y realmente eh, es mucha información, pero toda esa información que se las entregan, están, est está dentro de tu cerebro, y tu cerebro no la ha ido organizando, ¿ok?, entonces, lo que uno tiene que hacer es generalmente ir poniendo en orden todo este conocimiento para poder ir sabiendo hacia dónde vamos. ¿okay? Entonces, generalmente, la primera pregunta que tenemos que hacer nosotros es saber dónde queremos llegar. Si ustedes ven esta pantalla, dice... Un país, el deseo de, de, de todo un país es ser un país desarrollado. ¿okay? No creo que la gente quiera ser subdesarrollada. O sea, vamos todos remando para el mismo lado. Aquí en Chile no, ah, tenemos las fuerzas políticas que no se ponen nunca de acuerdo. Porque acuérdense que para poder llegar a ser un país desarrollado tiene que existir la voluntad política. Para poder ser un país desarrollado. Y nosotros vemos que nuestros políticos están constantemente peleándose en vez de unirse para poder sacar el país adelante. Por ejemplo, en esta crisis que tenemos hoy, de una pandemia, o en el 18-10, todos los políticos se tenían que haber puesto de acuerdo y haber dicho: oye, si la ciudadanía está pidiendo esto, las AFP, los TAX, ¿no es cierto?, el metro es porque tenemos un problema, y tienen que, tenemos que solucionarlo de inmediato. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurrió? Hasta el día de hoy no hay ningún resultado de nada, de lo que la gente salió a las calles, se juntaron más de un millón de personas en la Plaza Italia, y hasta el día de hoy no, no hay nada, porque justo entró el coronavirus, y el coronavirus frenó todo este movimiento, que no es un movimiento solamente que está ocurriendo en Chile, sino que esto está ocurriendo en todas partes del mundo, ¿por qué? Porque supongo que la gente no entiende de que la, la, la gestión del conocimiento es un proceso en el cual nosotros tenemos que ir entendiendo de la curva de la experiencia cómo vamos haciendo las políticas hacia el futuro. Entonces si un país quiere ser desarrollado, necesita la voluntad de todas las personas para ser un país desarrollado. Supongo si una pregunta, si tú le preguntas a una empresa dónde quieres llegar, lo más probable es que, que los dueños de la empresa te van a decir, queremos ser los número uno, ¿sí? o los primeros, los mejores. Y en la parte personal, porque esto se aplica para todo, en la parte personal, la gente quiere tener éxito o quiere ser feliz. Eso es lo que busca la gente en términos generales. Por ejemplo, ustedes están agregando valor a su persona porque están adquiriendo conocimiento. ¿Por qué? Porque quieren llegar a alguna parte en la vida y tener éxito o ser felices con lo que hacen. Por ejemplo, si ustedes ven el punto A... Valor agregado 1. Si ustedes ven la, la fórmula del valor agregado es investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. ¿Ok? Y de esa forma, cuando tú inviertes en, eso, en esa fórmula, puedes llegar a la visión donde está la estrella. ¿Ok? Y esa visión donde está la estrella es la pregunta que hicimos recién. ¿Qué quieres? ser desarrollado, ser el número uno, o tener éxito, o felicidad. ¿Ok? Entonces, para poder llegar allá, uno tiene que fijarse estas metas, que es la, la meta número A, por ejemplo, ustedes fueron al colegio, salieron del colegio, de, de donde, o instituto, lo, como se llame, después Entraron a la universidad están en el punto B. Después van al punto C, que probablemente alguno de ustedes va a querer seguir haciendo un magíster o algo, un MBA, por ejemplo. Y después ya el punto D es para los locos nomás, que es hacer un doctorado, ¿ok? Porque eso eso sé sí que es, es desafiante tienes que estar eh, realmente loco para hacer un doctorado. O sea, yo no se lo recomiendo porque, eh, bueno, me ven a mí, pues yo soy medio, medio excéntrico y eh, nos entregan tanta, tanto conocimiento y, y además que el, el doctorado tú lo tienes que hacer solo. No, no tienes un profesor, no tienes nadie que te guíe. Tú solamente te pones a investigar un tema en específico. Y, y después lo tienes que defender a como sea, pero al final eh, cuando tú logras la satisfacción de tener el doctorado que, que es digamos lo máximo en, en, el, en el ámbito educacional, tú dices, logré lo que yo quería y ese es tu éxito, porque tú vas a ser la persona que más sabe en el tema que tú estás defendiendo. ¿Okay? Y por eso que son tan codiciados la gente que tiene un doctorado, porque el 0,3% de la gente del planeta tiene un doctorado. O sea, son muy pocos. ¿Okay? Entonces, generalmente, la gente que está dedicada y tiene un doctorado eh, está a un nivel tan alto de conversación, a un nivel tan alto de, de conocimiento, que tú puedes hablar de cualquier tema, porque tienes que leerte una cantidad de libros, y yo creo que aquí en Chile, uh, chica, eh, nosotros invertimos bastante poco en gente con doctorado, entonces no hay incentivo al contrario, la gente, tú le pagas muy, muy poco dinero también a la gente que tiene doctorado. Entonces la gente dice, ¿para qué voy a hacer un doctorado si no voy a, a ganar nada con esto? En cambio, tú te vas a los países desarrollados, tú sacas un doctorado y ganas eh, más que un médico. ¿Qué? Entonces, eh, uno lo piensa acá. ¿qué? Pero como cuando yo saqué mi doctorado estaba en Estados Unidos, obviamente para mí... Era agradable porque suponte a ti te llaman a dar una conferencia y por 45 minutos te pagan 3.500 dólares. Entonces es una iniciativa bastante grande. ¿okay? O si tú escribes un paper, un ensayo científico, te lo publican, te pagan. O sea, todas las cosas que tú haces es, es pagable. ¿okay? Entonces uno dice, pues es, es re fácil porque si doy una conferencia al mes ya tengo mi salario listo, ¿okay? Entonces, o hay algunas empresas que contratan a doctorados que están haciendo investigación constantemente para hacer eh, cosas nuevas, innovación, ¿okay? Y así es, ocurre en lo mismo, por ejemplo, si ustedes ven en la, en la, en la primera curva que hay, dice investigación, desarrollo, innovación, educación, Negocios sociales, que es lo que está de moda hoy en el mundo, está, está de moda, ustedes saben perfectamente, el medio ambiente y los profesores, lo que se está luchando es que tener profesores buenos, profesores estrella, pero para tener profesores estrella tienes que pagarles bien, porque si tú no les pagas bien, no, el profesor no le, no le va a interesar si a ti te va bien o te va mal, le da lo mismo, ¿ok? Uno tiene que, suponte eh, y por eso que se está peleando por el tema de la e educación gratuita para justamente eh, volver a lo que era la educación antes en Chile, que era, digamos, para, para la gente que realmente quería estudiar y eh, ser y poder entregar los conocimientos que uno tiene para que las otras personas puedan tener éxito. Porque si, si uno es individualista, como, como, como es mucha gente aquí en Chile, eh, ya eso pasó de moda, porque la única forma de salir adelante es siempre en los trabajos en equipo. ¿Okay? Lo, lo... Imagínense, este software se llama Teams. Teams en inglés es equipo. ¿OK? Entonces, después, en el, el valor agregado número dos, tienes que tener una distribución justa de los ingresos. Y eso, por ejemplo, aquí en Chile no lo tenemos, y por eso es que tenemos tanta injusticia social. Una vez que tú pasas que tienes la distribución justa del ingreso, tú vas a lograr tener en el país justicia, cultura, y respeto, que eso hoy, por ejemplo, estaba escuchando en las noticias en la mañana, que con la cuarentena había una cantidad de eh, maltrato eh, hacia las mujeres, porque como están eh, todo el mundo encerrado, había un alto nivel de consumo de alcohol, había un alto nivel de falta de respeto, digamos, de, al, hacia los hijos, eh, violencia intrafamiliar ¿okay? y eso es por qué porque no tenemos no tenemos una buena educación porque si tuviéramos una buena educación o sea una persona puede pensar de una forma pero tú tienes que respetar no porque suponte yo tengo mi opinión eh, la otra persona tiene, va a pensar de que yo yo soy eh, estoy fuera de, de contexto porque, por ejemplo, tú vas a alguna parte, a alguna fiesta, a alguna reunión, y siempre aparece eh, una persona que sabe de todo. Tú hablas de medicina y esa persona sabe de medicina, sabe de, de economía, sabe de leyes, de justicia, sabe de salud, y da su opinión y no te deja hablar absolutamente nada, que al final uno se aburre porque un monólogo y al, al final mejor quedarse callado, porque uno se da cuenta que va a perder su tiempo si tratas de rebatirle alguna cosa, porque ellos siempre van a tener una respuesta para todo. Y eso no es bueno, porque suponte, la única forma de que uno eh, pueda haber respeto es que exista comunicación en la cual una persona habla, se queda callada, y escucha la réplica de la otra persona, para que pueda haber un diálogo. Sin diálogo no hay, no hay absolutamente no hay comunicación. ¿OK? Y después, suponte, en el valor agregado número cuatro, que nos no está agregado ahí en la, en la pantalla, está la tolerancia y las oportunidades. Y ahí es cuando los países comienzan a tener, digamos, un, un valor y ya toman una estructura que es en, que van en vías hacia el desarrollo. Y esto forma parte de la gestión del conocimiento porque suponte nadie nos, nos va uh, mostrando el camino de lo que es esto, de lo que estamos hablando nosotros para poder tener, de, digamos, algo que sea justo para todos. Yo les hablé de que teníamos que ganar, ganar o win-win, que todos ganamos. Aquí las la reglas del juego es no, no es que solamente ganen unos pocos y el resto que se salve como pueda. La idea es que todos tengamos las mismas oportunidades. Y, pero para eso tenemos que tener un buen sistema de justicia. Y lamentablemente ustedes se han dado cuenta hoy día que los portonazos, eh, la gente vive como casi en, en jaulas porque tienen rejas por todas partes, porque te entran a robar por todo el tiempo. Entonces, y eso lo hacen. Que no todo el mundo ha tenido las oportunidades. O sea, yo, ustedes se tienen que sentir privilegiados de que están adquiriendo valor agregado o, o conocimiento para poder ser mejores el día de mañana, porque ustedes van a ser los líderes el día de mañana. Ustedes van a tomar las, las decisiones y corresponden Ojalá que siempre tomen buenas decisiones para el beneficio del resto de las personas que como yo les dije, la gestión del conocimiento vienen a hablar a Chilo, y al final la gente sale y dice, no sé de qué hablaron pero lo más rescatable que yo he podido de, de tanto leer este tema, es de que uno tiene que tener una, una cultura muy grande, general, saber básicamente de todo, para poder desde apretar un tornillo, hasta poder apreciar ir a un museo y saber quién es Rembrandt, quién es Goya o algún artista famoso. O los escritores como Hemingway y ese tipo de, de, de cultura, digamos, o que existe en otros países, ¿okay? como una India, una cultura general, donde tú puedas establecer conversaciones, pero conversaciones con fundamento. Hay personas como les decía antes, que creen saberlo todo, y te hablan, por ejemplo, de Inglaterra, y nunca han estado en Inglaterra, y, y te hablan como si hubiesen vivido toda su vida allá, y no, no tienen ni idea de cómo, cómo es la cultura, cómo se comporta, no te hablan de Estados Unidos, y solamente en películas de Hollywood, Hollywood es, son películas, no, no es la vida real de los gringos, o sea, ustedes no van a pensar que, que ven a... Bruce Willis en Duro de Morir o algo por el estilo, ¿eh? todo Estados Unidos en es esa eh, eh, son películas, son solamente películas. ¿okay? Está claro este montón. Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a pasar a la otra. Miren, este cuadrito se me ocurrió anoche para poder eh, explicar de que nosotros vamos de abajo hacia arriba, porque la, la sociedad, lo primero que pasó, pasamos por la revolución agrícola. ¿Se acuerdan ustedes de la revolución agrícola? ¿Qué pasó en la sociedad? durante la revolución agrícola, porque antes de eso nosotros teníamos le, el, un modelo que era eh, feudal, o sea, habían unos señores que andaban en unos caballos con unas eh, una vestiduras de, de fierro y andaban peleando, cierto, y supuestamente decían que defendían a la gente, ¿ok? Pero parece que la gente se aburrió de eso. Dijeron, mira, en vez de que nos estén cobrando, porque les cobraban impuestos por defenderlo. Y así se mantenían los señores feudales, con unos castillos tremendos, y tenían a toda la gente trabajando para ellos. Es como básicamente lo que está pasando aquí en Chile y otra vez. ¿ya? Pero la revolución agrícola ocurre un evento, y es un invento. Okay. Y la gente empieza a trabajar y ellos empiezan a comercializar lo que ellos producen. ¿Qué invento fue ese? ¿Alguien se acuerda? ¿No, era, no eran las máquinas para la tierra? ¿o no? eh, el arado, exactamente. El arado fue lo que ocurrió. Inventaron el arado, entonces ellos empezaron a crear sus propias parcelas agrícolas y empezaron a comercializar su propia producción y ellos no necesitaban a nadie que los defendiera porque ellos tenían suficiente dinero como para poder mantenerse tranquilos y que nadie los molestara porque ellos podían contratar gente que los defendiera ¿ok? y no tenían que estar pagándole impuestos al señor feudal que hacía lo que quería. Y en eso, suponte, cambia la sociedad y entramos en la revolución industrial. Y en la revolución industrial acontece otro, inventan otra cosa que es súper importante para la sociedad. ¿Alguien se acuerda de qué es lo que es? ¿La revolución industrial? Sí. Las líneas de producto. Ya, las... La, la, ¿Cómo se llama? Las líneas de, de producto donde se hacía la producción en línea. De, de Taylor. ¿Ok? Pero hay una máquina que se inventa. Que hace que eso ocurra. La producción en línea. No es la línea, la, el la, ensamblaje. ¿Eres el profe o no? ¿Cuál? ¿La línea ferroviaria? Es, es como las líneas ferroviarias, pero hay la máquina que va sobre la línea ferroviaria. ¿Qué es lo que fue eso? ¿De ¿Qué es lo que eran? ¿No es el ensamblaje? No, no eran, suponte tú, tú le echas carbón y, y eran... A, a, a carbón, a vapor eran a vapor, exactamente ¿Qué? o sea, hacen máquinas que funcionan a vapor y eso genera que se forme la, se, eh, pasemos a la segunda etapa que es la revolución industrial donde se hacían las cosas en línea se hacían grandes producciones a gran escala y entonces la gente empieza a ser explotado por los industriales ¿Okay? Porque la manufactura era lo más importante. A ellos no les importaba, suponte, por ejemplo, que la gente, eh, eh, hombres, niños, chicos de 5 años, mujeres, murieran trabajando, les daba lo mismo. A ellos lo único que les interesaba era ganar dinero a cualquier costo. ¿okay? Entonces... Eh, en la revolución industrial ocurre una, un fenómeno que es gigantesco, que todos ustedes deben saber, que aparece un señor que se llama Karl Marx. ¿Se acuerdan ustedes, señor? ¿Sí? Sí, profe que es el padre del marxismo. ¿okay? Y ese señor, suponte, es una reacción hacia la revolución industrial, porque él dice, paren de explotar a la gente porque no es justa. Y ahí el mundo se divide y aparecen, suponte, los marxistas o comunistas, como le llaman hoy, y los capitalistas. ¿okay? Súper importante entender el periodo de la revolución industrial porque es justo donde lo que nosotros conocemos, suponte, la, el marxismo que todo el mundo vivió en una época en la cual el mundo estaba dividido los rojos y los verdes o sea, los capitalistas eran los verdes y los rojos eran los marxistas divide el mundo y llegan hay guerras la primera, la segunda guerra mundial ya se genera justamente a causa del, de que no querían que los marxistas fueran avanzando más que los capitalistas, o eran uno o eran los otros, pero con el tiempo, con el tiempo aparece la próxima revolución que es la revolución informática y ahí vuelven otra vez a aparecer otro otro invento. ¿Se acuerdan ustedes qué inven se inventó? En la revolución informática que rompe el esquema de la revolución industrial, porque se van rompiendo los otros esquemas, o los otros paradigmas. El, el icono de la revolución informática son los computadores que se complementaron ya en los 80, principios de los 90, con la internet además. Con la, con la internet, ¿no es cierto? Y todo este tema de que tú podías mandar faxes, ¿no es cierto? Y no existía fronteras. Entonces todo el mundo se informaba de lo que estaba pasando en el otro lado, de la muralla, por ejemplo. O sea, los soviéticos sabían lo que pasaba en el mundo capitalista y los capitalistas sabían lo que estaba pasando en el mundo de los comunistas. ¿Sí? Porque no tiene fronteras, internet no tiene fronteras. Internet es una cosa que todo el mundo puede tener acceso a eso. Y ahí cambia todo... Y por eso que cae el muro de Berlín, porque la gente no, ya no quería seguir siendo parte de, una, de un gobierno, porque, porque el marxismo, si, si bien es cierto, partió en la revolución industrial para decirle a los industriales que pararan con los abusos de los trabajadores, después se transformó en, una, en, un, en, en un tema medio fascista, digamos, o sea, al extremo. Donde, donde el gobierno era dueño de todo ¿okay? y eso a mí no me gusta es que, que el gobierno sea de todas las, dueño de todas mis cosas ¿okay? que si yo me he sacado la muerte trabajando y estudiando y haciendo un montón de cosas bueno, yo quiero ser dueño de, de lo que yo soy capaz de, de, de tener y eso rompe y cae el muro de Berlín y comienza a la era, digamos, de la globalización, que es el tema que estamos siempre hablando todos los días, de la globalización, justamente, miren, hoy con la pandemia, es una cuestión global, ¿ok? Estamos afectados económicamente todos, estamos afectados, expuestos todos, en el tema de la salud, porque en una parte salió eso, y como como la globalización, eh, nosotros, como nosotros somos el país que tiene más tratados de libre comercio en el planeta y menos mal que no nos ha afectado tanto. Si a los otros países les ha afectado porque supuestamente tenían mayor poder adquisitivo y justamente toda la, Italia, por ejemplo, España, todo eso, todo eso está como de moda ir a, a visitar China. O Se fueron a China. Volveron a sus países y miren las cremas que quedaron en, en Italia, en, en España. Ahora Estados Unidos eh, Estados Unidos eh, reaccionó tarde porque tienen a un presidente que, que realmente tiene a todo el mundo, eh, a todo el mundo lo tiene desconcertado porque no sabemos qué rayo es lo que quiere. Este gallo quiere crear una, una guerra mundial. Honestamente yo no sé qué es lo que tiene en la cabeza, pero el ego que tiene, él siempre tiene la razón y todo lo que está haciendo es tenernos a todos en una incertidumbre tan grande que genera caos en todo el mundo. ¿okay? Bueno, pero la informática también pasó un poco de moda. ¿ya? pero la estamos viviendo en este minuto, y viene la revolución de la gestión del conocimiento. ¿okay? Y yo les dije que de todo lo que se ha escrito, de todo lo que se ha hablado, es que uno entiende de que la gestión del conocimiento, lo más importante, es el capital humano, ¿okay? y la responsabilidad social empresarial. Y eso es lo que nosotros estamos... Estamos viviendo en este minuto Y eh, hay gente que sí lo entiende Y otra gente que no lo entiende ¿okay? Entonces va a ser el rol de ustedes eh, Son los, los que van a seguir Porque capaz yo tengo 58 años Entonces capaz que me agarre el coronavirus eh, Saliendo a, a pasear, eh, no sé, a caminar, a rotar Las cosas que a mí me gustan hacer pero yo soy el que estoy más expuesto a que me ocurra. Ustedes, los jóvenes, menos. ¿okay? Entonces, la pregunta del millón es, ¿hacia dónde vamos? Porque después de todo lo que está ocurriendo con la pandemia, con la crisis económica, la gente se preguntará, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia qué revolución vamos a enfrentar? O yo puse más arriba una revolución o una evolución. ¿Vamos a, a, vamos a evolucionar o, o vamos a ir a otra revolución que desconocemos? ¿Qué creen ustedes? Hablen... <ríe> Es que podría ser que a corto plazo sea una revolución de cómo se va a empezar a trabajar todo y a largo plazo una evolución del pensamiento que tiene la persona. Porque si bien desde la revolución agrícola siempre se ha tratado de producir lo, lo más posible, entonces ahora se puede generar un cambio, generar la conciencia de que no todo es para... no hay un recurso para usarlo hasta explotarlo. Bueno... Es lo, es lo que están haciendo los, los chinos en este minuto que ellos suponte vivían eh, para ser el país suponte eh, número uno, superar a Estados Unidos y ellos están digamos trabajando como loco en, en producir producir, producir, producir, producir ¿no es cierto? y eh, le, le, le pasó la cuenta el, el sistema Okay. Entonces ahora ellos están cuestionando y están, in, están eh, reuniéndose los intelectuales de China diciendo, oye, tratemos de buscar un equilibrio, lo buscamos, pero no perdamos el horizonte, que el horizonte es de que so, suponte todos tenemos vida y la vida es súper corta. Okay. Es, es, es absolutamente tan efímera que no nos damos ni cuenta. O sea, ustedes usted no, eh, todavía no, no tienen, eh, no tienen hijos, o a algún mejor sí, algunos tienen, ¿no es cierto? Pero yo te digo, o sea, eh, yo tengo tres hijas, y es como si ayer eh, crecieron, pum, de, de un día para otro ya están estudiando. ¿OK? entonces tú dices reflauta de ahí has trabajado un poquito menos y ya has disfrutado más ¿OK? entonces la gente se está como que ahora empezando a ordenar y en Estados Unidos ya estaban en eso y en Europa también porque en, en Estados Unidos por ejemplo tú tienes vas a tu trabajo y cuando terminas lo que te asignaron ese día, tú te vas. En cambio, aquí nosotros en Chile todavía seguimos trabajando hasta la hora que se va el jefe. Hasta que no se va el jefe no se va a nadie, porque todos creen que van a perder el trabajo. ¿OK? Entonces estamos perdiendo tiempo de nuestra vida, que es oro, el tiempo es oro. Han escuchado esa palabra, ¿no es cierto? Entonces estamos perdiendo mucho tiempo, primero en desplazarnos de un lugar a otro para poder llegar a trabajar, que por suerte que está ocurriendo todo este nuevo cambio de paradigma de, de trabajar en las casas, porque así no perdemos tanto tiempo en estar yendo a, a, a ¿cómo se llama?, a poder... Eh, eh, generar dinero para mantener a nuestras familias, para pagar las cuentas y hacer todas estas cosas que estamos acostumbrados en, en el modelo que existe. El modelo que existe hoy es capitalista y va a seguir, y va a seguir siendo capitalista por mucho tiempo. ¿OK? ¿Les queda claro este cuadro? ¿Alguna pregunta? No, profe. Seguro, ¿eh? Mire que son 23. No, ¿Cuántos vamos ya? Ah, no, están 44, incluyéndome a mí. Estamos todos presentes. ¿Para qué vamos a pasar listas si estamos todos aquí? ¿Les queda claro esto, tema? O sea, ya, ya estamos aprendiendo un poquito de lo que es la gestión del conocimiento porque estamos aprendiendo. Estamos poniendo en orden de los acontecimientos que ocurrieron para llegar a lo que estamos hoy. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Va a ser la pregunta de cómo vamos a salir de esto. Yo creo que desde el punto de vista empresarial vamos a empezar a preocuparnos un poquito más del capital humano. Yo creo que ahora vamos a entender con esto. ¿Ok? Y no despreocuparnos tanto de la salud y invertir más dinero en la salud, porque, acuérdense, todas estas cosas son cíclicas. ¿okay? Han ocurrido epidemias y pandemias gigantescas que sí han, han fallecido, mucho más personas de las que han fallecido hasta, hasta este momento. Y, por ejemplo, yo estaba escuchando un, un uh, TED Talk de, de Bill Gates y, y este tipo... Realmente, bueno, él eliminó la, la, el polio en el mundo con sus recursos, se dedicó plenamente a la filantropía y a ayudar a la gente pobre después de todo el dinero que ha ganado, y eliminó, eliminó el, el polio y estaba trabajando, digamos, en China justamente para poder eh, ayudar a que China no estuviera tan contaminado. Y en ese minuto Donald Trump rompe las relaciones con China. ¿Okay? Y él se queda digamos, con los brazos cruzados diciendo ¿pero ¿Cómo es posible que este hombre Que eh, es básicamente un tipo arrogante y egocéntrico eh, No se da cuenta de lo, que, de lo que estamos trabajando Con todos los científicos que he contratado Para que podamos eh, ayudarlos ambientalmente A que no contaminen tanto ¿Okay? Porque son los que contaminan más en el mundo en este momento ¿Okay? Bueno entonces, Bill Gates dice que van a seguir ocurriendo más de estos eventos de pandemias más seguidas y tenemos que estar preparados para ello. ¿Por qué? Porque somos demasiados habitantes en el planeta y segundo, porque no todos tenemos las mismas costumbres. O sea, yo no sé. Eh, en la India, en la India monte, casi no hay agua potable, como la tenemos nosotros acá en Chile, que tampoco, digamos, estamos pasando por un, por un momento en el cual hay una sequía tremenda. El otro día llovió, yo, yo estaba esperando una lluvia, pero de esa bonita, pues, que limpia todo y lo único que hizo fue echar más basura nomás porque limpió a los árboles y, y toda la tierra que estaba en los árboles cayeron al piso y quedó más sucio todo al final. ¿ok? Entonces, no fue... Eh, y además que no es un periodo de lluvias tampoco. El clima ha estado bastante, ha estado bastante raro. De hecho, tuvimos bastante temblor en la última clase. ¿ya? Entonces, eh, que fue grado 5.1. Mi hija ni lo sintieron. O sea, pero nosotros sí. Estábamos todos concentrados en la clase. ¿Ok? Entonces, ¿está claro esta, esta, esta ¿cómo se llama? Esta eh, lámina, ¿correcto? Sí, profe. Sí. Vale. Ok, esta, en esto, ustedes ya lo tienen que haber visto. Cualquier cantidad de ese porque como son estudiantes de ingeniería comercial, ¿okay? eh, hay tres escuelas de pensamiento económico. La conservadora, la marxista y la liberal. ¿okay? La conservadora o clásica o neoclásica eh, se representa en Estados Unidos, por ejemplo, con los republicanos. ¿okay? o la derecha, y son capitalistas. ¿Qué? Nace en 1776 con la publicación de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Esta corriente se identifica con la mano invisible o la laissez-faire, con bueno, los capitalistas y las políticas monetarias. ¿Alguien sabe lo que son las políticas monetarias? No lo recuerdo exactamente, profe. Ya, no, no se olviden nunca más, porque las políticas monetarias son las que el Banco Central establece cuando sube y baja la tasa de interés. ¿Okay? Es súper importante que lo tengan claro, porque el, el, el día de mañana cuando tengan que tomar decisiones, ¿okay? pero lo vamos a ver aquí, porque yo estoy tratando de hacer una recapitulación de la información, de ponerla en orden, para que ustedes puedan entrar en el, en el mundo de la gestión del conocimiento. ¿Bien? Entonces las políticas monetarias son de esa escuela de pensamiento que es la conservadora clásica, neoclásica, en Estados Unidos se identifiquen con los republicanos, o la derecha. ¿bien? Aquí en Chile sería la UDI, la eh, Renovación Nacional, y no sé, eh, Evópoli, y por el lado liberal que está al, o, a la otra, al otro lado de la pantalla que habla de la escuela liberal o neoliberal o keynesiana que surge durante la gran depresión de los años 30 de la, de la gran depresión del año 29 se identifican con los progresistas son de centro izquierda la escuela, digamos, que los representa ahí en la Universidad de Harvard, creen en los capitalistas, en el libre mercado, pero sostienen que el gobierno tiene que intervenir en los asuntos económicos. ¿Por qué? Porque existen externalidades ya que deben intervenir en las políticas fiscales. ¿sí? Políticas fiscales, ¿cuáles son? Eh, inversiones. Inversiones. Inversión, los gastos, los gastos del gobierno. Lo arancel. Eh, ok, todo lo que tiene que ver con la intervención del Estado. Ok. Si ustedes leen en el costado eh, izquierdo de ustedes, Dice, problema de las externalidades que entra en el área de, la, de los conservadores, que es el lucro, la avaricia, el medio ambiente, la educación. A ellos no les preocupa, suponte, nada de eso. A ellos lo único que les interesa es ganar dinero. ¿okay? Entonces, por eso los liberales tienen que aplicar políticas fiscales para poder controlar de que no se les pase la mano. Por ejemplo, la crisis subprime, de Wall Street, del año 2008 más o menos, en el cual vino una crisis económica bastante grande, ¿ya? fue porque simplemente allá se les olvidó un poco de que tenían que estar controlando a la gente de Wall Street, o si no, la gente de Wall Street oh, se les vuelve loco y quieren ganar hacerse multimillonario de un día para otro Entonces las políticas fiscales son que hay que hacer el gasto fiscal para reducir el desempleo, velar por una buena educación, medio ambiente, y esta escuela se identifica fundamentalmente con John Maynard Keynes, el padre, digamos, de la escuela liberal. ¿bien? Y en la conservadora, ¿bien? que aquí en Chile se habla mucho de los Chicago Boys, también se identifica con el premio Nobel de Economía de Milton Friedman, y los principios básicos son el libre mercado y a la no intervención del gobierno en las políticas económicas del país, ¿ya? porque creen que el sistema se autorregula y tiene un, su propio autoequilibrio. Y se asocia también con la Universidad de Chicago. ¿okay? O sea, si tú eres conservador, o sea, siempre vas a estar asociado a los pensamientos de, de la Universidad de Chicago y la gente que piensa como piensa eh, la gente de la derecha. ¿okay? Y si tú eres liberal, siempre vas a estar pensando en que es el Estado el que tiene que estar controlando generalmente eh, lo, lo que ocurre con los conservadores, porque si no se, se les va la mano y ocurrió lo que ocurrió en el 18-10. El, el que claro, se les pasó la mano, pensaron de que iba a haber el chorreo en, después del, de la, del golpe militar y que la riqueza iba a llegar a todo el mundo y todo el mundo iba a poder surgir, pero eso no pasó, se concentró el poder, se cumplió familia y ahí empezaron los problemas porque la gente lo único que hacía era trabajar para otro. Y, y nadie tiene la posibilidad de poder ser un emprendedor porque no hay mucha ayuda, eh, cuesta mucho que la Corfe te, te preste dinero cuesta, cuesta mucho surgir en Chile ¿okay? entonces en, en el año eh, 85 más o menos vino a Chile el Banco Mundial y le dijo a Chile, Chile Oye, ustedes tienen un gran problema porque eh, solamente con las políticas conservadoras que ustedes están aplicando no van a salir adelante Así que tenemos que hacer como lo hacemos en Estados Unidos, que tenemos una economía libre de mercado mixta. O sea, es libre porque es abierta al mercado, nosotros tenemos una economía abierta al mercado, tenemos cero aranceles casi con todos los países del mundo, pero es mixta porque aplicamos las políticas monetarias del Banco Central y las políticas fiscales, es decir, que, bueno, no funcionan las políticas monetarias, cuando el Banco Central baja las tasas de interés, ¿okay? si no se reactiva la economía, tiene que entrar el gasto fiscal para reactivar la economía. ¿Qué es lo que está pasando en este minuto? Se bajaron las tasas de interés y están haciendo un gasto fiscal tremendo para poder, para poder mantener el desempleo bajo, ¿ok? ¿Les queda claro esos dos puntos? Sí, profe. ¿O tiene alguna duda? Sí, profe, todo bien. Todo bien. Ahora, ¿todo bien? ¿qué, pasa, ¿qué pasa con la escuela marxista? ¿Okay? ¿Ya? La escuela marxista nace como una reacción frente a los problemas sociales de la revolución industrial, que recién a, a, hablamos. Acarrió junto, que había acarriado junto a ella. Karl Marx es su máximo exponente, su postura es socialista, comunista o marxista, se identificaban con el control del aparato estatal por parte del gobierno en las políticas económicas tanto fiscales como las monetarias, vale decir, una economía planificada. Hoy esta doctrina está casi semi-obsoleta y está pasando por grandes cambios los socialistas renovados, China, capitalista, Rusia, están en plena transición y realmente no podemos decir nada todavía de qué es lo que va a pasar con los rusos y los, y los chinos, porque están, le tomaron el gusto al capitalismo y eh, vamos a ver cómo van ellos a reaccionar después de, este, esta, de esta pandemia. Okay. Por eso que tienen que tener ustedes y saber lo que está pasando con las tres escuelas de pensamiento, porque ustedes son ingenieros comerciales. Okay. No sabemos qué va a ocurrir. Okay. Yo creo que los, los marxistas se están poniendo eh, eh, mejores capitalistas que los conservadores y los liberales, okay. porque están haciendo grandes infraestructuras, trenes rápidos, eh, están haciendo hospitales. Ustedes vieron que construyeron un hospital en no sé cuántos días es, eh, cuando apareció la pandemia. ¿Sí? Entonces, parece que tienen una, otra forma de pensar en la cual nosotros nos estamos quedando atrás, como les mencioné eh, en la clase pasada, porque eh, es un tema eh, recurrente y que yo eh, les dije algo estamos haciendo mal nosotros porque si en el año 2000 estábamos aproximadamente en el puesto número 13 y caímos al 45 algo estamos haciendo mal y porque qué eso, pronto, Singapur que partió igual que nosotros y en menos tiempo, ellos son un país desarrollado. ¿Ok? Entonces, algo estamos haciendo mal. Y eso, eso, desde mi punto de vista, es que no estamos aplicando cero gestión del conocimiento, porque no estamos aprendiendo de lo que es el pasado, no estamos aplicando absolutamente nada de lo que hemos visto, y parece que Chile estuviéramos todavía en la revolución industrial pegado, nos quedamos pegados en la revolución industrial, ¿ok? ¿Alguien quiere debatir, conversar? Profe, pero es que en comparación con Singapur, la cultura es muy distinta, porque allá igual son súper estrictos, por ejemplo, en lo que es... El reciclaje, lo que ensucian, ahí ya no pueden tirar ni siquiera un chicle al suelo porque es una multa. La cultura es. es completamente distinta. Hay multa por todo lo que sea contaminación. Todo. Hasta el agua que tienen, la, la purifican para poderla tomar de nuevo. Eh, eh, bueno, no, no puedes tener ni siquiera el pelo largo. ¿okay? Entonces... Entonces vamos... No, hay mucha, no, no podemos comparar ese modelo económico con el chileno porque es, un, es totalmente distinto en cultura. La cultura del latino es así, es distinta. Es distinta. Entonces, ¿qué necesitaríamos nosotros aquí en, en nuestra cultura para poder ser como ellos? O sea, no ser como ellos, pero sí generar la conciencia de, de cómo es el otro, de igual ayudar al otro a ser a que esté bien, pero que sea empático con el otro, con el que está al lado. Claro, para poder... yo, yo creo que igual el tema de la educación falta harto, porque allá igual tienen buena educación y es un factor fundamental para pa, por ejemplo desarrollar la cultura de un país. Mira, yo, yo siempre he, he pensado de que la educación es el tema más importante en los países. ¿ok? Si tú tienes una buena educación, vas a poder avanzar mucho más rápido porque va a poder generar lo que, lo que ustedes están diciendo. O sea, todo lo que ustedes dicen es válido porque es así. ¿okay? No podemos compararlo, pero sí tenemos que hacer algo para poder generar lo que nosotros queremos. Que queremos que haya justicia social para todos. Que todos tengamos oportunidades Y no que suponte un grupo de personas, porque para mí me parece ridículo que uno trabaja toda su vida Y vas a salir con una pensión miserable y no te va a alcanzar absolutamente ni siquiera para comprarte los remedios A mí no me, no me parece justo, no sé si a ustedes les parece bien eso No, ¿no es cierto? O sea, yo creo que a nadie, a nadie le gusta eso. Entonces, yo no veo que se estén tomando las medidas para que justamente esto cambie. Entonces, siento que va a terminar este ciclo, porque un, es una cosa cíclica, lo, lo, lo de la pandemia, y cuando termine la pandemia vamos a volver nuevamente a, al, vamos a, volver nuevamente a la situación que pasó el 18-10, y la gente va a pedir que se cumplan las promesas que se hicieron y que no se cumplieron. ¿Okay? Porque la gente está en, en, la, en sus casas en estos minutos encerrados porque no pueden salir a protestar nada más. Pero si no, estarían afuera protestando. ¿Okay? Entonces hay que crear esta conciencia. ¿Alguien piensa distinto? ¿O, o, o creen que va, va a terminar el coronavirus y vamos a seguir como antes nomás? Pensando pero, que... ¿eh? ¿Pero y usted no cree que después va a haber una, una crisis? Yo pienso que va a haber una crisis gigantesca. Ya, ¿no? claro que... que... Entonces ¿Mm? yo creo que salir a... No sé. No sé cómo explicarlo, profe. Yo creo que hay que poner todos de su parte en vez de salir a protestar, no sé. Eso es lo que yo digo. Sí, o sea, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Todos deberíamos poner de nuestra parte para que... Pero ¿quiénes son los que tienen que poner más? ¿Okay? Porque hay personas... Dime... ¿Alguien iba a decir algo? Hola, hola. Bueno. Pero no más profesor, se arrepintieron. Se arrepintieron, exacto. Entonces, eh, la, la, idea, la idea es que, acuérdense lo que yo les dije, o sea, tiene que existir una voluntad ¿okay? política para que el país sea desarrollado. Pero si no existe una voluntad política, es bien difícil de que suponte la gente no salga a protestar, porque yo, no, yo creo que a nadie, nadie va a querer suponte volver a trabajar sabiendo de que vas a volver al mismo sistema que, te, que estuvimos casi por 30 años, en que la gente les pagan un salario muy bajo y que no puedes alcanzar a vivir, no, no vives con, con ni con mil pesos, no puedes ir en la canchelo. ¿Eh? Entonces, eh, la gente está... Con, con un malestar y, y suponte si uno es presidente de un país, si es gerente general de una empresa y sabe que su gente está descontenta, tú tienes que tener la voluntad de cooperar, entonces eso es lo que yo veo que falta y si no hay la voluntad política o empresarial de que esto se regule para que la gente pueda trabajar y que Chile salga adelante lo lo más rápido posible de, del subdesarrollo, porque ya dejamos de ser un país emergente, nos tiraron a los países fronterizos, como le dicen en términos de la jerga económica, ya que no son países creíbles, ¿ya? porque justamente los empresarios no están eh, cooperando. Entonces, no lo sé, yo, yo creo que la gente va a volver nuevamente Ah, que quieren cambiar la constitución, quieren hacer un. no quieren que los políticos estén involucrados y quieren que simplemente hayan unas elecciones en que no se sigan repitiendo el plato las personas. ¿eh? Porque hay parlamentarios que llevan 20 años en, en, el, en el parlamento. Dime. Yo creo que esto de la pandemia como que avala más un poco el tema del estallido social, del disgusto que tiene la gente por lo ineficiente que es nuestro sistema. Ay, o sea, eso suma más encima, digamos, a la despreocupación que tuvimos de no estar preparados en el área de la salud. O sea, cuando uno pone como prioridad... ¿eh? Yo creo que Chile tiene una gran falencia en la educación, en la salud y en la justicia. ¿OK? Esos son los, tremas, los tres temas fundamentales que tenemos que arreglar. ¿OK? Y eso hace que la gente, porque ya la gente no es, la gente, todo el mundo tiene acceso a las a a la, eh, redes sociales. Entonces tú sabes lo que está pasando, no es como antes. Nadie sabía cuando había un cura que era pedófilo. Nadie se enteraba. ¿Okay? Antes nadie se enteraba de un escándalo que había, suponte, en, en el ejército. Un general que suponte se, se, tenía una colección de, de audis. ¿Ya? Nadie se enteraba de las cosas. Pero hoy todo sale a la luz muy rápido. Entonces la gente se tiene que portar bien. ¿Okay? Lo, lo, el, los temas de, la, de las colusiones de las grandes empresas también se saben inmediatamente. Pero ¿quién hace algo con respecto a eso? Nadie. ¿Okay? No, hay, no hay realmente justicia. Entonces, al no haber justicia, tú sabes que suponte que uno comete un, un, un crimen y es la puerta giratoria simplemente que tú entras y sales una y otra vez y simplemente... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, no hay ningún político que esté preso por todo lo que hicieron con, eh, con, eh, con las, las, las boletas esas que se dieron para financiar las campañas electorales. Y acuérdense que nosotros somos los que les pagamos el salario a ellos, porque nosotros pagamos nuestro, nuestros impuestos. ¿OK? Entonces ellos hacen las leyes pero no nos preguntan a nosotros absolutamente nada y pucha que le vayas a rebajar el salario a ellos creo que les no les va no creo que les guste mucho entonces es cierto esto ha incrementado uh, no sé cómo se dice ha incrementado okay, ese descontento que tú dices la gente no está contenta porque justamente no quieren dar la cifra de, de cuántos eh, respiradores tenemos. Dicen, es una, un tema de secreto. ¿Secreto de qué? Si todo el mundo sabe que tenemos, no sé, por, qué sé yo, 1500 respiradores y que mandaron a pedir unos, unos respiradores a China y que todavía no llegan. ¿Ya? Entonces, todo el mundo está esperando que. Eh, lleguen los famosos respiradores y eh, el presidente dice que se compraron en enero 1500 y el, el informe de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que se compró un respirador en, esa, en, en enero. Entonces, chuta, ya uno ya ni le crea al presidente lo que está hablando. No le crea la noticia. Yo, ya, ya me aburrí de ver la noticia porque está todo el día ahí con el coronavirus, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Eh, Cansa, si la gente ya entendió que tiene que hacer la masquería y tiene que mantener cierta distancia, o si no, te, te vas a enfermar, te vas a contagiar. En fin, bueno, ¿está claro este punto? Sí, profe, claro. Súper claro. O y, sea, profe... dime Profe, pero sí. el liberal, el pensamiento liberal trae parte del conservador, solamente que conserva, el, que sea como que mejora al conservador para que tenga un equilibrio con el liberal. Exactamente. ¿Okay? Ahora, fíjese usted en un detalle súper importante, porque cuando ustedes escuchan hablar a los políticos, a toda esta gente que no sabe nada de, de economía, ingeniería comercial, que es el lenguaje en que nosotros hablamos, ellos, supongo que dicen, el modelo neoliberal. Si están hablando del modelo ne neoliberal, están hablando de la escuela de pensamiento liberal, porque eso es neoliberal. La conservadora tiene una, un, una escuela neoclásica. Si se fijan en la columna de la conservadora, la segunda línea es neoclásica. Y en la liberal, la segunda ley es neoliberal. ¿OK? O sea, cuando hablan de neoliberal están hablando de la escuela liberal, y lo que menos tenemos nosotros es la intervención del gobierno en las políticas, suponte este, capitalistas, porque los capitalistas hacen lo que quieren, en este minuto. ¿Se fijan en ese detalle, no? O lo han escuchado hablar, generalmente cuando están hablando los políticos, esta política neoliberal, hay que pararla, que aquí, que allá, o sea, se están contradiciendo ellos porque no entienden de economía. O quedaron ahí marcando ocupado? Marcando ocupados. Quedaron marcando ocupado, ¿no es cierto? Porque todo el mundo lo dice. ¿Sí o no? Bueno, ustedes no lo repitan más porque si no le van a decir que no cachan nada de economía. ¿Ya? Neoliberal es porque pertenece a la escuela de pensamiento liberal. ¿Okay? No puede ser conservadora. También los conservadores dicen que son progresistas. No, los progresistas son liberales también. Entonces nos tratan de confundir con temas que desconocemos. Entonces por eso es que tenemos que ponerlos en orden para que ustedes sepan exactamente que el tema de la gestión del conocimiento es un proceso en el cual tú tienes que adquirir mucha información para poder hablar con los fundamentos apropiados de lo que tú estás fundamentando. ¿Ok? Entonces, por eso estoy haciéndoles esta pequeña repaso de que ustedes tienen que tener claro este tema. ¿Ok? Sí, profe. ¿Tienen alguna duda con respecto al.? Y eso va en todo aspecto eh, de la vida. ¿eh? O sea, por ejemplo, temas culturales. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se los explico? Por ejemplo, si en, nuestro, en nuestra cultura se está hundiendo un barco ¿qué es lo que hacemos? primero ¿a quiénes salvamos? a las personas me imagino ¿a los niños? salvan okay. al capitán el capitán, claro no ¿a quiénes salvamos primero? a los niños ¿y a quién más? mujeres y abuelitas las mujeres y los niños son los primeros que se salvan. Los tiran a los botes ¿ok? Y los hombres y todos los otros se, se mueren. Está lo mismo. ¿Okay? Pero en una cultura oriental, o de China, o de los países asiáticos, cuando se está hundiendo el barco, tiran a las mujeres, tiran a los niños, tiran a los hombres, tiran, y salvan a los, a los viejos. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen el conocimiento. ¿OK? Entonces tú dices, ¿cómo ponemos en equilibrio eso? O sea, ellos piensan de esa manera, pero tenemos que respetarlo, porque para ellos lo más importante es el, el, el adulto mayor. El adulto mayor, tú le haces una pregunta, siempre sabe, porque tiene la universidad de la vida. Ellos son los que saben cómo solucionar las cosas. Uno va donde el abuelito y le preguntan cuestiones y el abuelito siempre dice mira tiene que hacer esto, esto esto o a la abuelita cómo hago esto de esta manera ¿Okay? Vamos donde nuestros papás no nos pescan porque están trabajando como lo ¿okay? Pero los ancianos son los que tienen el conocimiento y ellos lo respetan mucho ¿okay? Nosotros acá los ancianos como está diciendo Melanie Mañalich, no sé cómo se llama ese caballero ¿ah? eh, Que se vayan rápido O como hizo, hicieron en Inglaterra también ¿ya? Atendían de, de, de te, hasta cierta cantidad de años Y el resto decían, bueno que se mueran no más pues, tal son viejos ya ¿okay? Entonces no, no, no es tan así hay que, hay que mantener un equilibrio Y ese es el respeto que uno tiene que mantener Por las personas de las distintas culturas Ustedes mismos dijeron delante de que sí hay que entender, por ejemplo, que Singapur no es igual a Chile, pero sí hay un factor común que, que tiene que ver con la educación. ¿Okay? Y la educación es igual para todas partes del mundo. ¿Está claro o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Yeah. Entonces, eh, miren, son las 12.35. Vamos a dejar hasta aquí la clase. ¿Y ¿Hasta cuándo dura este, el, este semestre? Hasta julio, el 20 algo de julio, parece. Ah, ya, yeah, ok. Perfecto. Y en, en este, en el modo de, de ustedes es, hacen... Eh, Hacen eh, los, los exámenes, eh, hacen varios exámenes eh, o prefieren tener un examen final. Eh, ¿cómo, ¿Cómo les gustaría? Yo soy flexible, ¿eh? porque como, como, como estudié en Gringolandia, a uno le dan todas las opciones que quiere. ¿eh? Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, invitarlo a, a que eh, eh, piensen. Eh, si quieren hacer, suponte, un examen, dos exámenes, tres, o suponte hacer uno final, un ensayo por, por alumno. ¿Ya? Y eh, ustedes me dicen. Yo sigo lo que ustedes me digan para ponerlo, digamos, en el, en el programa. O piénselo y me lo me comentan en la próxima clase. Ya, profe. Ya. De hecho, podemos. Ya, profe, crear, gracias. De hecho, podemos crear el, el, el forum, ¿ya? Dentro del aula virtual y podemos ir conversando sobre ese tema. Profe, pero puede ser de esa forma, no tiene que guiarse como por la estructura que le dicta la escuela. Sí, pero es que yo puedo dividir esa, esa nota en, en, en, en, en, en tres. O sea, a mí me da lo mismo. Okay. Okay. La cosa es que ustedes, suponte, estén de acuerdo. Porque si no están de acuerdo, entonces ahí alguien va a reclamar. ¿Se dan cuenta? Así que pónganse de acuerdo ustedes y me dicen. ¿Les parece? Bueno, ya, profe. Ok, okay. que estén muy bien. Y nos vemos entonces el lunes a las 11. Chao, profe. Gracias. gracias. Que chao. Bien. chao, gracias. Chao. Que estén bien. Ay, que estén el lunes bien. o el martes. Marte eh, a 11 y Marte, martes a las 11. Martes, a las 11. ¿Ok? No voy a agendar de inmediato. Chao, profe. Ok, que estén muy bien. Chao, chao.